Estoy acompañado en esta ocasión Jaime, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes Víctor Buenas tardes Daniel, muy buenas ¡Uf! Tío, lo de siempre eh, Si tenéis algún tema que queráis que hablemos del tema o que, o que os interese un juego en concreto pues que, que nos no, no, no lo digáis y lo miraremos a ver O sea, por temas en... Antes lo hablábamos de que hablamos de que ha salido un juego un, un, un libro nuevo sobre Mario y que va a hacer un especial de libros de videojuegos y ya sea de ilustraciones o de lo que sea pero hacer un especial de sus libros sobre videojuegos otro día que quizás vendrá Kiri, que es un, un tío que ha escrito varios juegos sobre la época de, de los software español y que veis, más estás ¿sí? tú por hacer más mm. Bueno, el Jaime, el Jaime es el personal ¿Y que de, la, de la mini Nes? ¿eh? ¿Ya habéis hablado? ¿De la super mini...? No sí. Ah, no tenéis nuestros podcast, muy mal Nada, eh, ah, bueno, no todos eh, He estado muy ocupada Bueno chicos, mirad, os comento porque ya huele a la comida por mi casa Entonces... <risa> <risa> bueno, mirad, yo simplemente lo que quiero hacer es un ejercicio de... De recuerdos y melancolías, ¿no? Y quiero retrocederme a hace 30 años, un día, tal día como hoy Mi padre me regaló mi primer MSX y os lo digo, no sé si podéis llegar a entender esto, pero para mí fue ¡buah! como realmente pues empezó mi amor por, por los videojuegos. ¿no? Entonces, hoy para mí es un día muy especial porque todos los inviernos, todos los, todos los fines de año, o sea, esta época me recuerda a ese, a ese día, ¿no?, a, esa, a esas navidades de hace casi 30 años en el que mi padre me regaló una máquina como esta, lo ¿no? que veis aquí: un UVG 8020 MSX. Y. Para mí, pues, fue las mejores navidades de mi vida, ¿no? extranjero fueron 15 días sin salir de casa, fueron 15 días de descubrir la informática, de descubrir, pues, un nuevo mundo, ¿no? En el que te perdías y te hacía soñar, ¿no? Ya te hacía soñar los los arcades recreativos y tener algo sin, algo parecido a un videojuego en casa, pues, para mí supuso, un, pues nada, algo maravilloso, ¿no? Una sensación de esas que cada vez, por desgracia, uno con la edad va sintiendo menos, porque te vas en, el factor sorpresa, el factor pues, eh, de, de maravillarte, pues va decayendo, ¿no? Entonces, nada, simplemente en eso no quiero mostrar nada. Mi cuerpo serrano realmente no era el punto a tener en cuenta, sino este MSX y ese día, ¿no? Nada más que, que era eso. Pues, que enséñalo compaña. un poquito más, enséñalo ahí a ¿eh, cámara. A ver, os pues, lo enseño. Mira, la, la. El Philips. Bueno, y lo que quiero decir es que este MSX es para ape, ¿no? Se lo voy a mandar la semana que viene. Es para Ape. Sí, Ape, sí. Eh, ya hablé contigo hace una temporada, pero este esta semana, pues, es un orador que le quiero regalar a Ape. Y que es un orador que quiero que, que Ape con él descubra el MSX y que que empiece a, a, a, a, a moverse por este mundo y a descubrir lo maravilloso que es. Yo ojalá sienta lo mismo que siento yo. Entonces, Ape, que sepas que este MSX, este que tengo aquí, es tuyo, Ape. Luego lo discutiremos, pero <risa> agradezco vale. la... a, a entonces, la... el gesto, pero no no puedo aceptarlo, luego ya luego lo discutimos, luego lo discutimos. No, no, no, sí, sí, sí que lo puedes aceptar. Qué bonito, joder. Sí, sí, vamos a ayudar todos. ¿eh? Es mano, lo tienes que dar en mano, mano a mano. Así que... Sí, pues yo, yo cuando vaya a Barcelona, eso no, nunca sé, eso no te puedo decir, entonces va, te lo voy a enviar y ya está. Y o sea, si me dices que no... De verdad que me, me enfadaría demasiado contigo y, y te hundiría el, el canal, ¿eh? Como el niño, ¿eh? Ahorita hater 24 horas. Pero yo creo que Ape es una persona, pues, eh, pues, muy buen tío, me siento muy bien con él, me dio la oportunidad de empezar aquí con vosotros y es una forma de agradecerle toda esa confianza que deposita en mí cada podcast y ya siguiendo mi canal, que empezamos así, ¿verdad Ape? Que era un seguidor de mi canal que siempre me comentaba muy amablemente y siempre hablábamos sobre el mundo de los videojuegos y bueno, mira, lo, mira lo cómo comenzó la cosa pues es un detalle que quiero tener hacia ti y ojalá, ojalá pues te enamoras del MSX Seguro que sí, ya sabes que a mí eh, Famicom es uno de mis sistemas favoritos y tiene cierta relación ¿no? Mucho, eh, mucho, mucho, mucho. Hablando de, del canal MSX Land, ¿Qué va a pasar con él? Pues nada, vamos a... MSX Land desaparece y vamos a continuar con el mismo número de suscriptores, que tenemos alrededor de 800. Y lo que hice fue cambiar todo, ¿no? Se va a llamar Trolland, voy a utilizar los banners que ya sabes que me, que me hiciste tú, que te lo agradezco enormemente porque fue un, un pulo, ¿no?, a, a volver otra vez con esto. Y vamos a empezar, ya tengo cuatro programas grabados y vamos a empezar la semana que viene. Vamos a tener invitados como Speedy que también se ofreció a, a hacerme la composición del canal La Música. Es un muy buen compositor, ya veréis, de hecho, compuso música para videojuegos, ¿no? Su apps que tiene, que realizó con, con un equipo hace, hace ya unos años. Y, y nada, también tengo más invitados que tengo tengo, tenemos las entrevistas hechas y vamos a empezar así, tío. Entiendo que es el mismo canal que cambia de nombre, no hay que suscribirse a ningún sí. sitio más, ¿no? No, no, continuamos con el mismo canal, vamos a aprovechar esa masa de, de, de suscriptores, porque es una pena, me lo tienen dicho, que por, por no continuar... Vale. ¿Por qué no continuamos? Pero es un reseteo y comenzar con algo nuevo, ¿no? Quiero tocar más cosas, no solo el MSX, que llegue un punto que realmente pues, te, te cansas, ¿no? De hablar siempre lo mismo. Y encasillarte. Y ya bueno. está. Es eso. Y si nos veis desde YouTube, en, arriba a la derecha tenéis, donde te ponen RetroMendados, tenéis el link para Retrolan ahora, ¿no? Se, se habrá renombrado. Muy bien. Y a racetasjaponesa.com a también <risa> Está el link ahí. Mucha suerte, mucha suerte. Yo solo comentarle a Jaime que, que realmente lo, una cosa que me di cuenta cuando, cuando tienes un, un nuevo hardware es que hay, hay como dos tipos de sensaciones. Cuando tienes una nueva consola o cuando tienes un nuevo ordenador. Yo cuando tuve mi primera Mega Drive sentí una, una cosa que no, lo, que no sentí cuando tuve mi primer Pentium. Hmm. Con mi primer Pentium fue como como ocio adulto, ¿no? O sea, como un nuevo universo. Porque era MS2, era todo totalmente desconocido de, pero ¿esto cómo funciona? Tener que instalarte las cosas, nunca poder, nunca ir de la mano en consola. Claro, en consola era meter el cartucho, le das salón y fiesta. Que no va, quita, sopla, te cargas el juego, vas a poner y ya está. Y ya está, no había nada más en los juegos de, de, de consola, aunque eran hardcore algunos eran bastante de, de, bueno, de poco a poco, no nos estresemos, en cambio un PC era de, es pues, que Game Over antes de darle al start ¿sabes? Y ver, y ¿qué tengo que hacer? Pues te jodes, a ver, igual, o no, sea, claro. es que hemos empezado hablando precisamente de una aventura gráfica salía ahora. Sí. Sí, Pero, sí, ¿a qué solo lo puedes sentir nunca más? Sí, no, no, se no, no. Esa primera pues esa sensación. Ya que ya hablamos de esto, ¿cómo ¿qué recuerdas más? ¿Cuando tuviste el primer ordenador o cuando tuviste la primera consola? ¿Qué es lo que más te marcó? Ambas. ¿Y qué es lo que recuerdas de esa primera vez? En, o sea, sí, en, lo sea todos, ¿no? En, en, en Mega Drive fue magia, ¿no? Fue magia porque, sí. claro, yo no, yo no estaba acostumbrado a tener en mi casa un aparato de ese, de ese calibre. Y cuando jugué pues al Dick Tracy, que fue mi primer juego, la versión japonesa, pues claro, entré por un poco por la puerta hardcore Porque el juego, hasta tres cuartas partes, bien, luego ya es un poco Dark Souls, ¿sabes? Entonces claro, me, me, me hizo también de despertar, no de bueno, espabilate, <ríe> espabilate porque si no, no te vas a pasar el juego Y fue una espinilla que tuve durante años, hasta que de adolescente no me lo pude ¿Pero pasar ¿Pero cómo la conseguiste? Mi, mi madre fue que vi el, el tema de si me por algunos colegas, porque todos éramos pobres, no podíamos comprarnos súper. Correcto. Y, y entonces, y ella, claro... Puta no os quejáis, que yo tenía la master. Puta no. vida, Tete Pero lo que, lo que mola mucho es que al final mi madre se acabó gastando un copón de pasta porque la compró de importación y pilló una secan de estas, que era la francesa japonesa. Entra o sea, todo. Oh, Entra todo. Y, y eso es un tesoro wow. La hostia, que yo me cabré cuando la vi Porque al principio dije, pero qué mierda es esto esto no es, la, esto no es la que veo ahí, de 16 bits en negro y tal Y no, no, eran los 16 bits ochos y tal Pero hostia, cuando empecé a meter los juegos Y entraba todo y madre mía y lo que... Pero además lo que me lo es que te lo transformaba en PAL O sea, era japonesa pero te lo, te lo leía en PAL porque yo le metía juegos japoneses y se me los leían par, y, le, le, le, qué bueno. y no, no, está, está muy guay. Y esa sensación de, de esos gráficos, sobre todo mi, mi, mi sensación, mi primera sensación de WTF que estoy viendo, fue con el Sonic. Con sí. el Sonic pero esos gráficos Y esa música que además, o sea, sí. recuerdo los primeros momentos de quedarme así. ¿Sabes ¿Sabes qué me recuerdo yo? Me... Un recuerdo que tengo un tremendo a la Mega Drive. El primer día, cuando puse por primera vez el Stereo Rage. Con esa música. ¡Guau! <risa> sí. Te... Acosirlo ahí. Es que yo no me creía que la Mega Drive estuviera... Bueno, estaba alucinando, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, no os voy a comentar que estaba haciendo mis 10 eh, amigos en el salón de mi casa, pero yo estaba en la habitación jugando a la consola. <risa> <Sí>. Ya recuerdo, <risa> la <Okay. anécdota. risa> recuerdo la anécdota. Recuerdo la <risa> anécdota. Ah, ya lo conté. Pues eso. sí sí, sí. <risa> pues eso. Víctor, Pero lo Rage. Fue sí. algo... <risa> yo fue... Fue una cosa un poco raro. Fue... O sea, lo primero que recuerdo fue la... Eh, en casa un juego que comenté aquí, que era el Omega Race un juego de Big, de, como de Big 20 una consola, bueno ordenador, consola bueno, en esa época ya no, no había distinción aún y era un juego de cartucho súper simple, a dos colores eh, y simplemente lo pues que no había visto nada, de absolutamente nada y lo conectaba a la tele y eso se movía y pues podía jugar de... ¿qué es esto? ¿qué es esto? y es interactivo o sea, Ni para. O sea, lo puedo mover yo, ¿sabes? de... Flipante, me quedé flipando Un Big Ben, y... Víctor, Big Ben Sí, sí, sí Big Ben Lo tenía un amigo mío Con un cartucho con el Space Invaders Y aún lo tengo guardado pero... por ahí Pero sí, sí, sí Y solo tengo ese juego Pero hostia Me mató y, y, y lo guardaron Porque claro, es que eso era Era un ordenador Y eso era para adultos Y no sé qué Y, y, y, y estuvo guardado durante mil años Sin tocarse Hasta que dije Hasta que por mis narices me lo dio, de palo eh. Lo tenéis abandonado Trae para acá y, y nada, intenté mirar me, me quedé flipando e incluso me intenté ir mirando el libro del Basic a ver si podía aprender y tal, no manera Pero me, me, me entusiasmó y a partir de entonces empecé a ver alguna recreativa, alguna cosa de estas y, y cada vez me enganchaba más, era en una pasada Entonces la primera consola... Es la mía que... Mía, la primera consola Mía Mía fue ya bastante mayor, igual 14, ¿Mm? 15 años ¿Mm? No había manera, pues mis padres, no, esto no, esto no, entre, entre lo caro que era y, y que no les hacía mucha gracia Pues acabó siendo en un viaje a Canarias, que con Canarias había menos impuestos y tal, más o menos caminamos a mi, mi hermana y yo, a mi padre de, bueno, aquí y tal, y conseguimos la Game Boy La Game bueno. Boy a medias Y sí, sí, y fue la, la Game Boy con un, un cartucho de 4 en 1 eh, y... Y el Tetris, sí, sí. Cartucho ah, 4 no pero no. era muy curioso porque el cartucho. ¿De ¿Qué? Creo no. que era uno que al Tetris igual, igual. No, no, era. el Tetris venía por la consola. El 4 1 era un cartucho que iba con un botón por fuera, sí. que le apretabas el botón sí. para cambiar de juego. Sí. Eh, y no me acuerdo qué juegos era, pero había. Sé que el cuarto era el Master Karateka, que nunca supe acabarlo porque era durísimo. <risa> y el juego más super viejo. Y los otros tres no me acuerdo que eran, pero bueno, que eran esos juegos muy sencillos y tal, pero bueno, el Game Boy fue de principio de, de, de, de gozarlo ahí, porque aparte, o sea, el, el problema del Game Boy lo único era las pilas, y mira que duraban, eh, pero conseguir pilas, pero que luego te besabas un montón, te besabas un montón, porque luego mi hermana sí que, tiempo después consigo que le a la Master System, pero, pero bueno. La podíamos conectar cada mil años cuando nos dejaban de. Bueno, porque es un domingo y la conectas un par o tres de horas y ya está. No. Ya que de la primera consola, mi primera consola fue la videopack de Philips, tío. O sea, la d que Sí, sí, sí, sí, sí. Guau. Tierra, ¿eh? ¿Qué era? ¿8 bits o 4 bits? Eh, pues… pues no, creo que son… No lo sé, no yo te creo, sé decir, Yo ¿qué? creo que es un menos. No sé, sé. Creo que son cuatro bichos. La, la tengo, eh. La, la pillé hace poco, la, pillé sí. hace poco, la tengo. Eh. ¿cómo, la no los... ¿Cómo la conseguiste? ¿Perdona? ¿Cómo la conseguiste? Mi padre, mi padre, mirad, ya que está muy bien dicho… Acabas de lengua un poco más. Mi padre… Como todos vuestros padres, no éramos de un ordenador lo otro. Éramos del ordenador que nos compraba nuestro padres. Sí. Entonces mi padre iba a una tienda de un electrodomésticos de Philips que había aquí en Orense, donde vendían las lavadoras, vendían las neveras, vendían las bombillas Philips, y allí compró antes que, mi, que este Philips compró el videopack de Philips en una tienda de, de electrodomésticos. Pues uh -huh. o sea, fue así como la conseguí. Mi padre que era maravilloso. Bueno es, es maravilloso. Y todavía recuerdo cuando iba a esta tienda siempre me traía un juego en cassette, ¿sabéis? Uh. Me acuerdo del Rocky, de Dynamics, sabes Me he enrollado, me he enrollado. Qué suerte. ¿Y tu Ape o sí, algo de.? Sí. Bueno, como sabía que me lo ibas a preguntar, claro. me iba a buscar la consola. Muy bien, preparado. Y es esta, esta dos misma, dos ¿eh? Dos la traje de Bruce hace poquito. Así. La Atari 2600. Entró en casa y se quedó en una estantería porque. Eh. A ver, yo es que tengo cierta, cier, tengo cierta edad y mi tele, fíjate, la tele era en blanco y negro, era npcc O sea, recuerdo que venía un transformador un enorme. ¿De ser de madera o qué? Casi. Pero tenía un transformador enorme al lado que me daba miedo de pequeño mirarlo eso. Me dijo mi padre, ahí no toques, queda la corriente, que es el que transformaba los voltajes. Sí, exactamente. Y bueno, y esto me lo trajo mi madre de Corea, pero es Made in Taiwán, como antes era, las cosas. Y, y se quedó porque no sabíamos enchufarlo había, yo abrí el manual y había estaba en inglés pero claro en inglés en aquella época y de pequeño pues no había mucho y no sabíamos enchufarlo y ahí se quedó hasta que un día eh, un amigo que estaba estudiando iba de un curso superior curso superior estaba estudiando inglés <risa> y antes no había traductor ni nada pero ahí con el diccionario y por mucha intuición lógicamente logramos conectarla y nada Ahí estuvimos jugando fue lo cuando. Yo recuerdo que me escocían mucho los ojos. Me escocían mucho. Claro, el tener la mirada, no es como estoy haciendo una película, el tener la mirada más o menos relajada, sino el focalizarse en un. Iba a hacer un sprite, pero no era un sprite, era un cubo. Sí, un, cuadrado, bueno, un, era cuadrado, un cuadrado. un sprite pero de kilo. un sprite pero de equipo. Moviéndose y tal, pues. Yo recuerdo que me escocían mucho los, los ojos. ¿Y tuviste juegos de estos o qué? El Frogger el Spider-Man y el race este de coches que no me acuerdo ahora el race algo. Yes, el que ibas yo, adelantando coches. El race y, FX o algo así, me creo. Y, que y no. es un contador. Y se te hace de noche, y yo, en un Atari yo recuerdo <risa> Yo recuerdo también la Atari pero de madera. Tiene un colega mío sí? que era de sí, madera, sí. Sí. madera. De jugar al Defender. Al Defender y flipaba. Sí. Y nada. Esta, como no la pagué yo, pues, igual no tengo esa, esa sensación, pero ya la primera NES que me compré, esa sí que la disfruté porque también me la, me la gané, ¿no? Entre comillas, me la pagué. Y mi color es, en mi cuatro 64, ahí empecé yo. ¿Y tú, gané? Eh? Yo, yo en, ca en casa lo primero que tuvimos fue un Amstrad, un, un Amstrad que lo recuerdo con mucho cariño, pero, pero fue la consola, la Mega Drive, la que, la que costó sudor y lágrimas no eh, recuerdo con mi hermano llorar mucho para tener la Super Nintendo a mis padres pero era mi madre que decidía entonces eh, lloramos mucho mucho mucho mucho y siempre era que no que no que no que no que no entonces como pasó con Víctor fuimos a Andorra o sea empezamos a ahorrar mi hermano y yo a ahorrar que teníamos éramos súper pequeños a ahorrar el duro de, del boomer ahí <risa> para ver si al menos con algo de, de dinero podíamos comprarla nosotros y entonces un día fuimos a Andorra como ahí había todo más barato, no sé qué eh, intentamos camelar a mi madre para que en un centro comercial de Andorra nos comprara Super Nintendo, no coló pero coló la Mega Drive y compramos, ¿qué pasa? que claro, como era súper Rata compró el pack basiquísimo del Mega Drive y lo te que venía, porque en esa época te venía con un juego, creo sí. te venía siempre con un juego pues compró el pack más barato y más chusquero que, era, que venía con un juego no te rías. <risa> es inevitable. Que un, un, un maldito juego que se llama Tujermanel. Es brutal ese juego. Sí, pero no. A ver sí, a ver. Es que lo que pasa es que me tiré como un año, dos años que mi madre nos soltaba un duro y no y no. Claro. Es que ni para alquilar. Entonces teníamos como un año, dos años con bueno, solo sí, pero... un juego, solo ese juego. Claro. Y era como muy lento todo Uf. ese juego era lento y era morirse y te caías de las islas. 22, 30 islas para abajo y volvías a empezar y era como... kill me please <risa> pero luego ya conseguimos eh, con un vecino que también tenía juegos y alquilar juegos en sitios de alquiler ahora fuimos un poco más mayores ya pues, pues entró el Sonic, entró el Soleil, entró juegos ya, ya. Se abrió el mundo ya Sí, se abrió el mundo, <risa> estaba ya la consola que le iba a tirar por la ventana del Tougeman, ¿eh? lo odio a muerte pero, pero fue muy, muy bueno, aquello que en Andorra fue un triunfo, aquello fue un triunfo. y Lloramos y lloramos, mi hermano y yo lloramos, lloramos perseguimos a mi madre por todo el centro comercial hasta que por fin, Claudico, y con lo poquito que habíamos agarrado mi hermano y yo, pues eh, compró la, la Mega Drive. Y, pero siempre estábamos, ¡Ay, la Super Nintendo. Pero mi vecino la tenía, entonces las intercambiábamos. Le, le, le comías la olla, oye, yo te dejaba Mega Drive y tú me dejas a Super Nintendo. Y colaba, tío. Y lo teníamos a ir a Super durante un tiempo. Yo se lo había de hecho más una vez. Qué maravilla. Pues yo no me había pasado ni juegos así de Super Nintendo, mm. que de otra forma sería imposible. No. De super no. Mario World me lo pasé en unas. Niños considerados afortunados de, te de tengo, ahora. Te que tengo. tenéis todo y. Mm. No, y más. <risa> Antes había que llorar a la muerte. 15.000 15. o 16.000 pesetas, creo. Cuesta cost... barata. Si costó... sí, sí. en Andorra estaban como 2.000 o 3.000 pesetas más baratas. Creo que valía bueno, 20.000, sí. la básica. No, no, no, 15 o 16 nos costó. Creo que fue 16 con, el... Madera, con el juego. Mi la pilla de lanzamiento y, y habla de peseta japonesa y eran 38.000 pesetas Peseta. Yeah. 38. <risa> es una <risa> nah, ahora, tío. Y costó sudor y sangre, es entonces. <risa> Y sangre. Eh, un saludo a, no a Nacho Bill, que nos dice Saludos, los quiero mucho, gamers larga vida qué bonito, qué bonito. <risa> Igualmente Y bueno chicos, ¿qué? ¿Hay hambre? No ¿Yo sí? ¿Quieres? Yo sí oh, wow. Cambio, ¿Tenés cambio? ¿no de no, no Es que te tenem fícanos, tenemos, Alex. De tenemos detrás de la cámara Alex Tenemos curiosidad <risa> Ponte aquí, ponte aquí a ver, ¿dónde ah no vayáis todos? Exacto Y <risa> lo dejamos solo Venga, sale. ¿Me a controlar. Uy, ya, uy, me dejas el ordenador, Ape. Sí, aquí. ¿Qué pasa si le doy a Love? <risa> que no vamos a cenar. Exacto. Ape, que yo me tengo que ir ya, vale. Dime. Dígame. Dígame. Que gracias por acompañarnos como siempre. Nada. nada y se. Nada, un placer. <risa> y que pases buena noche. Feliz Pero año. Lo mismo digo, feliz año para todos y nada que, año, que sea. Feliz año. Siempre hay que sumar, que sea mejor. ¡Vale! Ahí, ahí. No. Buenas noches. Nos vemos chao. en su casa. Hasta luego. abrazo, chao. Hasta luego. ¿Cuál fue tu primera consola? ¿Cómo conseguiste tu primera consola o ordenador si recuerdas con más nostalgia? La, la primera ordenador. que entró en casa, que recuerde yo. ¿Y ¿Cómo la conseguiste? La, bueno, que recuerde yo, no, no recuerdo el momento en el que entró en casa, pero la primera que tuvimos fue la, la Mega Drive. Yo, yo recuerdo, mi primer recuerdo ya es tener el. <risa> tener el mando en las manos y jugando al, al Sonic. ¿Pero era cómo el... lo conseguiste? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. ¿Qué edad era, tenías? era muy pequeñito. No se debía No Ay, tenerla. que sin pipiola. 3 cuatro años debía tener. ¿Eso es 4 años? Sí, de la que sí que tengo el primer recuerdo, primer, o sea, el recuerdo haber ido con mi madre a comprarla, ¿Sí? fue la Game Boy. A ah, Game Boy con mi madre en, en un corte inglés. Además, eh, me costó también mucho, perdón, llorar mucho, mucho, mucho. Nos íbamos a ir a, del corte inglés. Mi madre en ese momento se levantaba a las 5 de la mañana cada día para ir a trabajar. Y, y además, no sé si era Navidad o cerca de ello. Y en el corte inglés vimos una gameplay en rojo que está dentro de la vitrina. La vi, me enamoré, no me la quiso comprar. Nos fuimos, o nos estábamos yendo, nos dimos media vuelta y al final sé sí que me la compró. Eh, recuerdo que el primer juego que tuve fue el Toy Story, <risa> para que veas. Ey, pero estaba muy bien hecho. Y... ¿Cuál más luego? tuve Aparte del Toy Story, bueno, luego sí que con mi hermano tuvimos la Mega Drive durante mucho tiempo y la que nos costó mucho, mucho conseguir ya fue la primera Playstation, que sí que también sí, estaba el suyo. Y, y la verdad es que... Eso. Mi primer recuerdo es tener el mando en las manos. No, no recuerdo si creo o creo recordar que la primera consola que toqué era en casa de mis abuelos. ¿Qué juegos? Eh, el Alex Kid, el, el primer juego que toqué, creo que fue. Y, y nada, ya luego ver a mi padre jugando eh, con la Mega Drive. Eh, a tu padre, ¿no Sí, a sí, A sí. tu mi padre. Padre, mi padre. ¿Cómo se llamaba el juego? Oh, no me acuerdo. Sí, sí, tu padre es un friki. Sí. No me acuerdo cuál era pero a un Sonic o no eh, y recuerdo que la caratura era un tío con una, con una pistola eh... no del flashback, ah, flashback hombre hombre flashback. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> flashback y recuerdo jugando él más que yo porque no me dejan tocar mucho la consola pero sí, ¿Bah? sí. y aparte es que no llegaba porque estaba haciendo un mueble y no podía darle al, <risa> <risa> al power o sea que realmente es eso y ya a partir de ahí ya malve qué bonito sí sí qué nostálgico todo Muy JB que está por aquí. JB. <risa> ¿dónde? Ya. No, hay Coca-Cola, hay Coca-Cola Coca y zumo. <risa> Pero es que la parte de abajo del pijama pues no agacho <risa> <risa> Estamos en mi casa. Bueno chicos, pues creo que nos despedimos aquí ya. Gracias por acompañarnos estas tres horas. El que quede por ahí detrás, que se han ido yendo yo creo que a, a cenar ya todo el mundo. <risa> Y que continuaremos el año que viene con más cositas. Hay muchos cambios, pero no los voy a decir hasta no. que los tenga en la mano, ¿vale? Para no especular demasiado. Y que os agradecemos a los pocos seguidores que están ahí siempre al lado. No, no sé si estará Sunukáis. <risa> Saludos. De es verdad. Este hombre siempre está ahí. Y que los que nos hayan descubierto esta noche, recordad que nos podéis seguir a través de YouTube y Twitch, sobre todo, aunque también estamos en Facebook y en Twitch, donde hacemos los directos, ¿Vale? ¿Queréis comentar alguna cosita? ¿Hay hambre? Sí. Feliz, año. Sí. Feliz, año. Feliz, año. Feliz Año Feliz Año Feliz Retrovicio No sé cuándo la, la siguiente no os he dicho ¿no, aún No, pero avisaremos por sí. Twitch y lo pondremos en Youtube ahí programado Genial Tampoco vale? tardaremos mucho, en principio hacemos uno al mes, ¿no? Sí, uno al mes sí. aproximadamente, pero bueno... Eso. <risa> <risa> Acabamos el año con 263 suscriptores no, ahí va subiendo poco a sí, poco. Sí, poco y y sí, sí. Pero mejor pocos y de calidad, ¿verdad? Sí. Sí, todos auténticos. Pues eso, agradeceros habernos seguido este año y medio que llevamos ya y seguiremos con vosotros. Año que que paséis buena noche, buenas noches, feliz año, mucho vicio. Mucho, mucho vicio. Eh, a ver qué nos traen los, los reyes Consolas o videojuegos. Consolas oh. Si no, que se los queden de vuelta. Exacto. Si no, el carbón para. Ah, nada pijamas y calcetines. ¿eh? Exacto. Por si son que sean frikis. Ex sí, vale. Sí, camisetas claro. frikis también, sí, sí, camisetas frikis. O mal. libros frikis. Bueno, calcetines sí. frikis también, eh. Sí, wow, calcetines a ver, los dedos, 20. Enséñalos, enséñalos. No sé si voy a poder me Venga, haz un poco de capo ahí. No llego, no llego, tío, no tiene flexibilidad este hombre. Se ha visto eso. Me he esguinzado, me he esguinzado. Gracias, hasta luego.